Aquí tenemos dos productos eh, que son este, es el barquillo de piel de bacalao y este twister o barquillo de eh, piel de salmón. En un principio se llama twister ahora mismo, pero cambiará a barquillo. ¿vale? Y entonces habrán las dos tallas: la S y la M. Básicamente porque el diámetro es diferente y el grosor el cuerpo este es mayor que este vale puede parecer eh, que no haya una gran gran diferencia pero esto muchos perros eh, lo notan entonces actualmente yo con este lo que estoy haciendo esta es una incorporación reciente yo lo que hacía con este era partirlo por la mitad en vertical en sierra entonces, a algunos perros sí que les iría mejor este partido por la mitad en sierra porque la parte que es un pelín menos friable, que es la piel del exterior, al partirla se, entre comillas, debilita un poquitín, ¿vale? Pero habrá perros que simplemente cambiando este formato eh, ya vayamos bien. Entonces, empezamos por la talla S. ¿Veis que es un producto friable? Tiene densidad, ¿eh? Pero es friable. Y aquí tenemos la talla M. Básicamente la diferencia, la M es salmón, la S es bacalao. Este tiene un pelín más de consistencia, es muy poquito, ¿eh? pero tiene un poquitín más de consistencia que la talla M, el de salmón.